Kiltro, kiltro, el día el Drian. Mira para los hermanitos que se fueron temprana edad oh. Oh. Oh. esto pa' usted cariño, abrazo al cielo oh. Gracias hermanito, yo te pido, porque fuiste un gran amigo En el recuerdo grabado lo vivido Nunca, nunca tiras al olvido Gracias hermanito, yo te pido, por ser un real, un amigo Portaste al cien conmigo, lo recuerdo yo no lo olvido Un despertar amargo, no lo creo que esto sea un engaño Otro broma que suma con los años, no sé cómo parar la cuenta del rebaño Amistad, sinceridad, honestidad, una de las razones que estar hermandad vuela alto mi bro ya son dos más dos otros bro y hasta cuando destino no te bastó para y deja de darnos dolor aunque el día siga lágrimas la mejillas fuerza familia no se rinda dios da la peor batalla a sus mejores guerreros y ellos le pusieron empeño Siguieron siempre en el recuerdo Anécdota, bonito, anhelo Mis negros se reencontrarán con los gemelos Recordando aventuras, secreto Aquí desahogándome Un par de letras escribiéndote, pensándote Mil recuerdos llegan a mi mente Como es, dura partida Del Nico y del Juan José eh, Mira, mira, En la mente de su gente siempre está Oye, oh, yeah. no se muere el que se va Un amigo nunca se olvida En la vida, en la mente de su gente siempre está Recorriendo la misma calle del pueblo Voy pensando quién más puede con todo esto Su mirada se apagó Hermano, la muerte llega y no te avisa Desde casa hasta la escuela, el tiempo vuela Cicatrices quedan de heridas que no sanan Hoy yo sigo paso a paso en casa de la abuela Hermano, vuela, vuela, vuela, vuela Alto, yo con tu hermanito al reencuentro Ilumíname en estos momentos Por tu gente, por tu familia y lo siento Lo sabe mi brother, me uno al sentimiento Hoy nos toca llorar, nos toca perder pongo a beber y es que cada trago me sabe amargo y nos toca valorar, nos toca aprender Hoy me pongo a beber y es que cada trago me sabe amargo Gracias hermanito yo te pido porque fuiste un gran amigo del el recuerdo grabado lo vivido nunca nunca dirás al olvido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 Vida, en la mente de su gente siempre está